Hey, ¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danix y habéis visto mi intro muy original. Eh, sin palabras, bueno, vamos a pasar de la intro que la he puesto en el otro vídeo, lo que no tiene muchas visitas Así que la he puesto en este, a ver si la ve más gente Y ahora sí, vamos a dejar ya las intros de una vez y vamos a lo nuestro Vamos a hablar de una sensibilidad muy buena, que es muy parecida a la del vídeo anterior Pero esta vez, en vez de ponerlo de potencial lo vamos a poner lineal el primer paso vamos a ir a opciones de mando y nos vamos a encontrar controles pues lo vamos a tener a tener perdón <ríe> a tener activado vale los dos activados editar tiempo de pulsación al mínimo y vibración desactivada vibración la desactivamos siempre porque la precisión nos va a fallar demasiado al activarla y ya veréis el cambio eh... Ahora vamos a por la sensibilidad, una de las zonas más importantes de la sensibilidad obviamente ya que es muy general. Y la vamos a tener al 2,4 en construcción y 2,5 en el modo edición. Una vez puesto esto vamos a poner opciones avanzadas activado. Por eso se nos va a poner en gris la sensibilidad al mirar y sensibilidad apuntado. Al activar las opciones avanzadas vamos a sensibilidad de vista. La sensibilidad de vista la vamos a poner al 35% y 35%, sí, es muy baja. ¿Pero por qué la he puesto baja? Porque es lineal y es muy diferente. Y si queréis dar balas a media distancia, esta es la ideal. De lejos no vais a dar nada, os lo prometo. O sea, No sé, si ustedes dar, eh, dais balas con la lineal de lejos, decidme esa vuestra sensibilidad porque es que la he buscado y no la encuentro. No la encuentro en ningún lado. Es muy complicado dar balas con lineal de lejos. Pero eso sí, de cerca vais a reventar demasiado. Vais a dar todo a la cabeza. Es alucinante. Ahora vamos a ver unos clips. Luego de explicarles la sensibilidad. Luego, pues potenciadores de giros. Pues 0%, 0%, 0%. 0% todo cero, todo cero. Y desactivado el potenciador instantáneo a construir. Aquí, lo de instantáneo construir no importa, porque total. Eh, ya con. Ya tenemos constru eh, construcción instantánea, ¿no? Aún así, por eso el, la, el potenciador ya no lo necesitamos No hace falta tener un potenciador Ahí veis, ahí, ¿vieron eso? Va todo a la cabeza de, con la escopeta, es alucinante Es increíble esa sensibilidad lo no tengo en Refriega, ¿por qué? Porque en Refriega es donde pruebo las sensibilidades Y esta partida me ha ido muy bien Ahora veréis los clips, como ya he dicho Y vamos con la sensibilidad de apuntar con la mira antes de ir con la sensibilidad de apuntar con la mira, quiero decirles, eh, seguramente mucha gente me estará diciendo Oh, lo pusiste en refriega, así ha estado yo, ¿no? Pues bueno, eh, sí, es en refriega, pero veréis que las balas no van a fallar ni una, van todas a la cabeza De lejos sí, es verdad que falló bastantes balas, pero a altura media y cercana las doy todas a la cabeza Parezco que tengo el, el ajuste este, a ver, no me acuerdo cómo se llamaba en la vista de legado. vale, parece que tengo Vista delegado de cerca, pero No, no es así, pues De lejos no vamos a dar ni una, aparte De que van a quitar la vista de legado, ¿veis? Aquí vemos a un tío Y ahí le doy un headshot y mirad cómo le van Las balas, van todas a él Todas las balas van directamente a él, es Alucinante, ahora sí Vamos con la sensibilidad De apuntar con la mira, la tengo... La tenemos al 13%, al 11%, al 0, al 0 y 0,00 segundos Los potenciadores como siempre, desactivados si Es una no bobería activarlos Que ya que no sirven para nada La ponemos al 13% y al 11% Sensibilidad horizontal 13, vertical 11 eh, Al rusear vais a notar una gran diferencia Vais a reventar ruseando, ¿vale? Vais a reventar Y mirad ese headshot que le he dado O sea, doy headshot Sí, doy bastante de lejos a esa altura, por ejemplo, a la que estaba apuntando yo, ni de coña vamos a dar una bala. Porque la sensibilidad se nos va a Cuenca. Es que se nos va a un Cuenca y la otra a Huesca. Bueno, ahora vamos con la sensibilidad avanzada. Pues la tenemos en lineal. Tiempo de amortiguación, 0 segundos. porque no es una no debería Y 100% de asistencia de apuntado. Porque si no ponéis asistencia de apuntado, sois... Es que, no sé, tendréis que ser hackers para dar balas con eso. Es que si no es imposible ganar vp, sin asistencia de apuntado, ahí me estaba disparando porque le quité el drop Y el retrasado se suicidó Sí, bravo, bravo por él Bueno, y después, por último de todo, tenemos zonas sin uso, ¿vale? Zonas sin uso, arriba 12, abajo 9 La de abajo siempre que tienen que ser 1, 2 o 3% menos que la de arriba Al 9 o al 10, ¿vale? La voy a poner al 10, venga, 12 y 10 Pedal de control desactivado, porque es una bobería, no, no sirve para... A los su luz... Madre mía, no me sale la palabra. No, no sirve para nada. No, no me salía la palabra, así que vamos a decir eso. No sirve para nada. ¿Qué coño me pasa al hablar, tío? Estoy últimamente, los últimos cuatro vídeos que he estado subiendo, eh, no sé hablar nada. Es increíble, ¿qué me está pasando? Mirad, ahí vamos a darle 25, editamos y ¡pum! le damos también la bala y se muere, pero le hemos dado en la bala en el aire, así que eh, ahí confirmamos que da muchas balas. Si queréis la configuración que un suscriptor me la pidió en el anterior vídeo, mi configuración es esta de aquí, ¿vale? Apuntamos con L2, eh, arma anterior L1, inventario con lo de arriba, sprintar automático por si dejo el mando quieto. Colocar el marcador con la flecha derecha Un gesto, editamos Con el joystick, ¿vale? Lo del mapa con el, pastel, con el panel táctil Sí, todavía tengo lo del triángulo En el pico, mucha gente se está quitando el pico En el triángulo, pero no sé, yo no me acostumbro Tío, yo desde la temporada 3 Estoy jugando con estos ajustes, así que No los voy a cambiar Y, o sea, no uso, pues ya lo habéis visto antes ¿Vale? Si queréis agregarme, chicos Me llamo Spectre Brian Ahí está, Inspector Brian. Y, eh, bueno, eh, ahí vamos a ver a unos clips, ¿vale? Vamos a ver unos clips, aparte de lo que estamos viendo en directo, de cómo vamos a dar balas a la cabeza. Ahí veis que de lejos no damos ni una. Es, es que es una vergüenza total. Pero bueno, vamos a, a ver unos clips y veis que la sensibilidad le va a ir de lujo.